De siete disparos asesinaron a transportista en Táchira. De siete impactos de bala, por la espalda, asesinaron a José William Méndez Palencia, de 47 años de edad, cuando transitaba por la calle 6 del Palotal, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, al ser interceptado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta. Según información del diario La Nación. El hombre, que en vida trabajaba como chofer, quedó tendido en el pavimento, justo frente a la parada de autobuses de dicho sector, la tarde de este miércoles. Una vez que los sicarios perpetraron el homicidio, se dieron a la fuga, con rumbo desconocido. Según informe policial. Al lugar se apersonaron funcionarios de la Policía del Táchira y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, que se encargaron de realizar el levantamiento del cadáver y las experticias de rigor, para colectar la mayor cantidad de pistas que ayuden a dar con los responsables del crimen. el momento se desconoce el móvil del asesinato de este hombre, nacido en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, y residenciado en la parte alta del Palotal. Ya el caso se encuentra en la etapa de investigación para determinar las circunstancias que desembocaron en el homicidio de Méndez Palencia.